La asignatura comprende el estudio de las incidencias de mayor importancia en los negocios internacionales como el comercio de bienes, aspectos tarifarios y aduaneros, cuota y controles de exportación, legislación antidumping, tratados comerciales internacionales, la inversión extranjera, la propiedad intelectual, el Fondo Monetario Internacional y acuerdos que pueden afectar el flujo de dinero así como los Mecanismos de Solución de Controversias de Derecho Comercial Internacional. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de aplicar normas jurídicas para la gestión de conflictos a nivel de los negocios internacionales, teniendo en consideración instrumentos doctrinales, legales jurisprudenciales de procedencia nacional e internacional.